chicos! Bienvenidos de vuelta Ya ha regresado Y parece que es más grande que nunca Además el cielo de Fortnite está empezando a cambiar drásticamente ¿Se habían dado cuenta? Sabemos que hemos llegado al evento final Toda la información y detalles sobre la batalla final con Galactus Estarán en este video.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 Si se despistan, puede que se pierdan lo más interesante de todo el video. Comenzaremos por el nuevo tráiler que ha sido encontrado en Twitter sobre el evento de Galactus. Veámoslo y después opinamos qué les parece. Trimix se ha encargado de hacer uno de los mejores trailers que he visto nunca, obvio es que no es el original los efectos no son profesionales pero sí el concepto, es un concepto que nos muestra como Galactus todopoderoso se acerca a la isla de Apolo, decidido a destruir todo a su paso pero Tony Stark será el gran protagonista del contraataque de Marvel para lograr salvar a la isla de Apolo ¿Será que realmente podremos acabar Con Galactus En la gran batalla final? ¿O Tony Stark ha mejorado Los autobuses para Lograr sacarnos lo más lejos posible De la isla de Apolo Los buses de Fortnite Al parecer Tony Stark Se centró en los buses de Fortnite Desde su llegada a la isla Primero creando Industrias Stark Con el campo magnético para poder cobrar vida al gran laboratorio Algo necesario para mejorar cualquier objeto Así fue Llegó la nueva ubicación a la isla gracias a Tony Stark Y además empezó a diseñar en su pizarra las mejoras a los autobuses Pero siempre con la incógnita de si realmente servirán de arma O será un nuevo método de transporte para nosotros Para irnos a otra dimensión. Como ya hicimos con esta. Al parecer el bus ya ha sido actualizado a su fase final. Ya tenemos el bus final en el juego. Con alas y sin globo. Algo que jamás habíamos visto dentro de Fortnite. Ha desaparecido el globo del famoso autobús de batalla. ¡Qué locura! ¿Les gusta el nuevo bus? Creo que realmente prefiero el bus con globo. El gran misterio llega aquí. Un suscriptor me envió un mensaje a mi mail. Un mensaje que realmente no sabía si tenía razón o no. Quiero que lo leamos. Temporada X. Encontré algo. No sé si te servirá en tu canal. En caso de que sí, saludos desde Bolivia. Se puede presenciar a Galactus... Y al bus mejorado por Iron Man al principio. Y ahora, ojo, a las fotos. Quiero que las vean. En la primera foto podemos ver el autobús al parecer con la primera mejora que hizo Tony Stark. Y el autobús de la temporada X de Fortnite no tenía ninguna mejora programada. Por lo que Fortnite ya sabía de buen principio, de buen principio... Lo que ya estaría sucediendo en esta temporada 4 del capítulo 2 ¡Wow! Increíble Pero, ¿y si nos fijamos en esta imagen? Veremos lo que parece la sombra de Galactus Justo detrás en el horizonte de este puente, inti... de este puente interdimensional Pequeñas pistas que al parecer nos indican que todo esto lleva siendo planeado mucho más tiempo Del que esperábamos Y no es Lo único Jonesy En su gran muro de todos los sucesos De Fortnite anteriores Y de todos los eventos También predijo que Galactus llegaría A la isla de Apolo Sin siquiera conocer la isla Ahí aparece El muro En este Ahí aparece Galactus en el muro ¿Es esto acaso algún tipo de pista para nosotros? ¿Sabíais que todo esto existía? ¡O el tito Neox ha sido el primero en enseñaros todos estos misterios! ¡Me encantaría saberlo! Después de que vuestra mente esté explotando ahora mismo... Después de ver todo lo que les he enseñado... Imaginen el gran evento que está por venir en Fortnite... Imaginen la locura que están preparando... Además, el contador ya ha sido añadido al juego... Un contador que nos muestra todavía 10 días restantes Por lo que el evento tendrá lugar 100% confirmado el día 1 de diciembre A las 10 de la noche hora española Y por supuesto estaremos en directo viendo el evento No solo eso, sino que también estaremos muchas más horas en directo 8 horas en directo para ser concretos Jugando con vosotros, sorteando skins, divirtiéndonos y haciendo torneos Así que tenemos una cita el día 1 de diciembre. Apúntatelo, bro. Quiero que participéis todos. Estas han sido todas las novedades en el día de hoy. ¿Qué les han parecido? Recuerda apoyar el canal con tu poderosísimo like. Y suscríbete si todavía no formas parte de la familia. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo, cracks.